¿Te importa si voy contigo? Claro que no, señor. Tranquilo, jefe. Suena bastante raro que me llame señor. Es preciosa, ¿verdad? Casi nunca puedo observarla. Crecí en New Harmony, fui a la Academia Militar en Corbulo. Nunca vi la Tierra en persona hasta que me hice adulto, pero aún la considero mi hogar. No hablas mucho, ¿verdad? Jefe, no voy a fingir que sé cómo te sientes. He perdido a seres queridos, pero nunca nada parecido a lo que tú estás pasando. El deber de un soldado es proteger a la humanidad, cueste lo que cueste. Lo dices como si los soldados y la humanidad fueran dos cosas distintas. Los soldados no son máquinas de trabajo, somos personas. Bueno, te puedes quedar con la cubierta. Ella dijo lo mismo una vez, lo de ser una máquina. En esta hora victoriosa solo sentimos la derrota. ¿Por qué? Somos Forerunner, guardianes de todo lo que existe. Las raíces de la galaxia han crecido firmes bajo nuestro atento cuidado. Allá donde hay vida, la sabiduría de nuestras generaciones sin fin ha colmado la Tierra. Nuestra fuerza es un sol luminoso, bajo el que florece toda la inteligencia y el impenetrable codijo tras él que ha prosperado. Me presento ante ti, acusado del pecado de garantizar el predominio farronero, de tratar de salvarnos de este destino en el que nos obliga a desvanecernos, La humanidad supone la mayor amenaza de la galaxia. Negarse a erradicarla es la táctica de un necio. Malgastamos eones en la oscuridad mientras se apropian de nuestros triunfos. El manto de responsabilidad de todo pertenece a los Forerunner. Piensa lo que quieras de mis ángulos. Pero no dudes de la realidad, la reclamación ya ha comenzado y ya no podemos detenerla.